a todos, gracias, gracias por acompañarnos de nuevo con ustedes en una entrega más de TVNCTV. TV. Gracias, gracias por estar ahí. Recordando al gran Timonel, un artículo escrito por el periodista Miguel Guerrero y que compartimos con ustedes hoy. Años han transcurrido desde el desmembramiento del comunismo en la antigua Unión Soviética... Y el resto del este europeo así como del exitoso tránsito de china hacia el capitalismo sin que los extraños seres del marxismo aún permanecen fieles a la doctrina entiendan las causas del fenómeno fue Mao Zedong el que anticipó el fracaso del sistema si bien el mismo entró años después en contradicción con su propia prédica, el líder de la revolución escribió, los comunistas son marxistas internacionalistas, pero nosotros no podemos adaptar el marxismo a la vida, sino adaptándolo a las particularidades concretas de nuestro país y bajo una forma nacional. Si los comunistas, que son una parte del gran pueblo chino, aplican el marxismo sin tener en cuenta las particularidades de la China, se llegará a un marxismo abstracto y vacío de todo contenido. Mao Zedong también escribió como perjudicial para el desarrollo del arte y de la ciencia la imposición por medidas administrativas de un estilo particular del arte o una de escuela de pensamiento con exclusión de otra, que fue precisamente lo que hizo, olvidando sus enseñanzas, al desatar después la llamada revolución cultural, que generó una cruenta persecución entre la misma dirigencia que la había acompañado en los años de guerra, primero contra Japón, y luego contra Chiang kai durmiendo a China en una crisis aguda. En la actualidad, bajo un modelo de desarrollo económico capitalista, China ha alcanzado el mayor crecimiento y expansión a nivel mundial en los últimos años, renegando de muchas de las enseñanzas de Mao Zedong, y sepultando cuantas trabas en el pasado impidieron ese gran salto. Eh, en la vida de Mao resultó imposible. Eh, existen hoy más millonarios en la China que en los Estados Unidos de América. Porque como dijera Deng Xiaoping, el propulsor de la China moderna, ser rico es Gracioso. Gracias, gracias por acompañarnos. No se olviden de darle a la campanita y darle a todo para que puedan recibir nuestras comunicaciones a medida que vayan subiendo. Hasta entonces. No olvides suscribirte en nuestro canal de YouTube.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 Gracias. Recuérdense nuestra página oficial tv en Desde ahí bajan directamente a